Eh, bueno, señores, y esta sí que buena, si eso se instituye en el país, porque aquí las cosas nada más tienen que comenzar, comienzan de relajo, aquí cuando hubo el primer secuestro, eso comenzó así, y después se convirtió en algo común y corriente, y, y aquí comienzan las cosas. pero después se establecen, Señores, en Boca Chica, unos delincuentes asaltaron unos jóvenes. Dame a ver si, si tengo alguna foto de la única que ellos dejaron. Eh, de la única que ellos dejaron. <ríe> Mírala aquí. Usted sabe lo que le hicieron eh, eh, a esos jóvenes, cuatro en total. Mírenlo aquí, para, para que no digan de que Eddie que. que, de que Omar, que se está inventando eso, ah, miren ahí, asaltan cuatro jóvenes próximos a Boca Chica y lo obligan a lanzarse al mar. Se salvaron porque sabían nadar. Y dejaron a esa joven para que le buscara dentro del vehículo que ellos andaban toda la pertenencia. Le llevaron todo, señores. Y los muchachos no se ahogaron, el novio de ella y dos familiares más. Por, un, por, una, por, por, por las cosas que se dan en la vida. Pero usted sabe qué acto más criminal y delictivo es usted asaltar a una gente y obligarlo a que se tire mal. Si esa gente no, no, no... Vamos a suponer que no... Un poquito nada. De, de nada. Oye, pero las cosas que se ven en este país... Señores, no se ven en ningún otro. Y ahorita lo cogen preso y duran tres meses. No salen ¿qué ahorita tres meses. Esos salen de una vez a seguir en la misma actividad. Eso salen de una vez a seguir en su misma actividad delictiva. Definitivamente aquí eh, siempre estamos eh, eh, inventando cosas nuevas. Bueno, y quizá el doctor Peralta puede este. Darnos una respuesta porque hoy vi eh, una especie de debate entre científicos y gente ligado a la opinión pública, doctor Peralta, en relación por qué en Haití, que por su descalabro institucional y económico, siempre ha sido mucho más vulnerable a todo tipo de epidemia y de tragedia que los propios dominicanos. Así lo dicen las estadísticas y la historia. Porque en Haití apenas. En relación a República Dominicana. Han muerto 230 personas del COVID. Y solamente se han contagiado 8000. Y vi varias respuestas. Y la más común de todo es que dicen. Y eso es verdad. Que los haitianos no son obesos. Usted no le ve barriga a los haitianos. Lo mismo el otro día, Kim Jong-un, el líder de Norcorea, estaba felicitando y celebrando que en Corea apenas ha muerto uno solo del COVID y que no hay contagiados ni, ni, ni nada por el estilo. Un país súper pobre que ha tenido grandes hambrunas. Entonces, eh, eh, eh, son de los fenómenos, señores, para que ustedes vean, son de los fenómenos que a veces no se le encuentran explicación así, tienen explicación porque la tienen. Tienen explicación. Pero usted se imagina Haití que con el cólera, la malaria, el SIDA, Haití sufrió mucho con el SIDA. Ahí tiene parte. La ha sufrido todo. Eso decía uno de las de la respuestas. Que al tener tantas... Eh, eh, sí... Ana, así mismo es, doctor. Usted dio el cabo en una de las respuestas. Porque esa respuesta que el doctor Peralta ahorita quizás la amplíe más, la vi yo en, en ese debate. Ciertamente Haití está preparado y como ha sufrido tanta vaina, ellos ciertamente han podido rebasar. Ellos están en la línea de Cuba y, y, Jamaica. y Jamaica, que y después, todos, los casos han de aquí. todos los casos han llegado de aquí, así mismo es. Usted parece que leyó el reportaje porque me está dando <risa> Miren señores Y eso de, del hermano de Soto Jiménez Que ahora pidió disculpas si, si Ángel me consigue ese video De General Flavio Soto Jiménez Que un amé o dijese Porque se parqueó mal Le quería poner una multa y le pidió los papeles Y ese tipo se tragó en un acto que los retrata de cuerpo entero, de que se creen que son trujillitos, que están por encima del bien y del mal, y que para ellos, por el hecho de que debe haber sido general, ellos creen que la ley, pero en Estados Unidos, usted puede ser presidente de ese país, y en Francia, usted puede, y le ponen una multa si usted viola los hijos de los presidentes, de los ministros, nadie está por encima de la ley, esta bendita jungla es que todavía se mantiene, eh, mándamelo para, para, para pasarlo, porque eh, sí. Para que ustedes vean esto, señores. Ma, ma, mándame ese video, porque la verdad es que, oye, pero, pero, ¿qué? ¿Qué? Que, eh, eh, vamos a esperar el video que, que me va a mandar el doctor Perata, porque tú hay que verlo. A los, eh, va, vamos a ver, vamos, vamos a escuchar. Dile audio. De designen, su licencia matrícula caballero. No tengo nada de... Más, parte, muy, no hayanos, está, pero yo voy a te se No nada me... uh, o sea. no o sea de su licencia matrícula insegura. seguro. superior, que venga de la pedida. Que venga de la pedida. Observa. Llámalo y dile que venga de la pedida. Que dice el general Soto Jiménez que venga de la pedida. Caballero, es que si usted está en un puesto... Estacionado el otro, el otro, el otro. Usted no puede alterarse por algo Usted sabe que está mal Usted tiene que tener cortesía y disciplina militar ¿Qué yo le dije? Yo tengo ese rango porque duré 30 años caballero, caballero, yo le dije a usted, dije a usted. Llama al superior que venga a llevármela la misma Lo sencillo como sea no Cuando tú pasas el tiempo que yo paso Entonces tú me hablas Caballero, yo le dije a usted caballero, ya los primeros... Una pregunta, una pregunta Pero, usted, usted no nos está nos somos caballeros, no somos de tú a tú Sí. ¿Entendido? Sí. ¿Qué rango sí. tú tienes? Razo. Imagínate tú. Sí. Ya. Llámalo, llámalo al superior que se presente aquí. ¿Quién es tu superior? Déjame tirarle, entonces. Tírale. Capitán Javier Moraldó. Usted me caballero. a se, caballero. ¿Cómo dice que usted...? usted... Yo me identifique ya. Usted sabe quién soy yo. Me está faltando respeto. Escúchame, escúchame. Abre bajito, abre vale bajito. Abre bajito. Toma, comandante, llegué aquí, tenga la gentileza mañana pero tú es un vehículo de la ciudad de la que hay ahí? Si, no, si no hay conductores ¿a yo tengo que llegar a vivir más una novedad con un caballero un caballero no un general con un caballero para proceder comando. ¿Qué caballero del diablo que tú me estás hablando a mí ¿Dónde, ¿Dónde está el capitán donde está el capitán Ahí, ¿dónde ¿dónde será? Será. Viene ahora, caballero. No, no, no, que esté en el fondo ya. En la de Sabino Zemaco. Excelente. Tiene radio nuevos, pide nuevos. ¿Cómo se le descarga el menos botero? QuisqueyaInformativa.do El portal dominicano de información. Los que no las injusticias y los abusos que cualquiera que tiene un chin de poder cometen en este país, violadores de las leyes, ellos creen que para ellos las leyes no existen, que es para el chiquito, para el de abajo, por eso este país está como está, esos son mensajes que debemos tenerlo presente para que ustedes vean por qué nos hemos quedado atrás como país subdesarrollado y por qué que debiéramos estar en primer lugar o, o en un lugar muy exquisito de avance y desarrollo, porque siempre nos quedamos atrás, porque hasta países como El Salvador, súper atrasado, apenas 21 mil kilómetros cuadrados, que tuvo una guerra de 12 años, El Salvador ya nos lleva a la milla a nosotros. Porque ahí hay tres presidentes presos, otros que andan persiguiendo, un expresidente que murió en la cárcel. Y ahí no tienen que ver que usted sea lo que sea. Si usted violó la ley, usted va a pagar las consecuencias de eso. Vámonos a la pausa y entonces venimos con el doctor Peralta a hablar de medicina, que tiene un tema muy bueno.